¡Es una terrible idea! Pues yo no veo que estés pensando en algo. Va a ser mejor que la tuya. Bueno, déjame escucharla, chat. Tenemos que salir de aquí. Pero como aquí solo hay motos. Mmm. Los dos estamos sin ideas, así que deberíamos hacer. ¿Mm? Mantente en la alerta, vamos a estar bien. Claro, chat. Sonic, cuidado. Impresionante portería. Gracias. Pero tenerle lo duro. ¡No, no, no, no! Shadow, ya vienen. ¡Vamos, súbete rápido! Sonic, ¿estás bien? Ah, mi pierna, creo que está rota. Ah, ah. Oh no, no te preocupes, ya casi llegamos De todos modos, ¿a dónde iremos? A la base de Eggman Me pregunto, ¿cómo es que controle esto? Le di una paliza en su base y tenía otro lugar a donde irse Eso no me sorprende, pero ahora tenemos que notar la cura de esta plaga